Hello, Peter. You're not Peter hola Peter, ah cierto sí, no, de no son Peter no, eh, bueno, eh, hola gente de ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate y estamos aquí un nuevo video para el canal Y bueno, vamos a comentar algunas posibles que capaz cuando nos vi la primera vez, que el segundo que le el final mejor Y también algunas curiosidades que bueno, algunos eh, han unido en Twitter y bueno, retweeté lo que hemos te puede, Así que vamos a analizarlo, vamos a eh, y, y analizar lo más posible, ¿no? Así que bueno, acá está mi Twitter, ¿no? Así si que, pasen y sigan ahí, ¿no? Yo he buscado varias cosas, de cómo buscar lo que queríamos ver. ¿eh? Ok, esto fue interesante también, así que vamos a ver esto, acá está. ¿Por qué vamos a empezar con esta? Hay de un fragmento que le vamos a hacer, ¿no? Ok, vamos a empezar primero con este. De lo villano, ¿no? Acá, bueno, no vemos que tienen los mismos eh, diseños, ¿no? Excepto Electro y eh, bueno el Dionde Verde en la parte de la película y los dos son iguales el ¿eh? lagarto es igual Salma está igual eh, si Electro y el DJ si casi ya eh, Electro no Dionde Verde al principio a ver ¿sí? otro día, si No otro si tuviesen su dragón un lagarto está calando <risa> esto es lo que hago comentar esto del lagarto atacando hacia la nada Mejor me esfuerzo misteriosamente a caer Y va A ver, esto es lo que tengo es lo que compre A ver hacen esas cosas De internet a ah, ver A ver Ok Bueno Bueno, ya no voy a... El Duende Verde tendrá otro diseño al final de la batalla final, ¿no? Y aunque confundido en un la edición de edición, o sea, ¿no? Bien, este mil segundo que vemos rápidamente, pensamos que es el don de Harry de Harry de man ¿no? que no, no, no es, es el que se filtró el doble de Taskmaster también, ¿no? el doble de acción, ¿no? Que tenía Simon en este traje, es el don de Harry, con traje con, el de que, con tecnología Task que Tommy está aquí, más tendrá... Ya se un hecho, y ya está donde... Está de la saga, ¿no? Sí, ok. Y bueno, el doctor Octopus también tendrá mejor hacer su... Eh, no sé qué mejoras pero algo absorberá la nanotecnología de... de eso es lo que se ve en el trailer, ¿no? Que, que se pone medio rojo los brazos, eso que absorbe algo de la nanotecnología de del brazo de alguien en Y trailer. Y... Ok, eso nomás. Bueno, el otro... A ver. Si para mí están respetando lo que vemos en las anteriores este películas, ¿no? Electro también es azul en algunas partes detrás y cuando recarga su energía cuando hace Electro Cameja como nos acá. <risa> eh, y ok, eh, yo creo que cuando se encuentre con Spider-Man la primera vez, ¿no? Que se encuentre, tendrá esa país que conocemos. Y después tendrá mejoras. No Power-Up, que es este y le puedo el azul en amarillo perdón y ponerle que es el más fuerte ponerle que la amarilla es ¿Eh? más fuerte podría ser un paradigma al revés de, de la mozúga no que goku con el azul el que eh, ahí azul es más fuerte y el amarillo no es tanto bueno acá al revés no eh, está ya bueno eh. es una idea nomás así que bueno cada claro, vez con el electro ¿no? y bueno creo que más o menos así porque cada lo ya es igual el don de verde tendrá su frase su máscara eh, la batalla final no lo va a tener, no, o sea, obviamente va a cambiar porque bueno, la máscara no es expresiva y iban a mostrar la cara de las zona que también mover, ¿no? Y, y eso está más interesante obviamente, ¿no? y, y sí, por lo menos ya, ya está bien. por lo menos fue un de poner el traje obviamente y, y el casco, ¿no? así que bueno, eso creo que solo sea el principio, ¿no? la primera vez que esté ya con el hombre ¿no? después tendrá, bueno, la otra... Esta armadura, ¿eh? Y bueno, a ver qué nos tenemos Ya se lo Ahora, chico, sabemos quién golpeó al lagarto, ¿eh? Sí. la trae la ahí está Un cortazo al lagarto Al si sí, está Ok Este bueno ya lo puse en un video, ¿no? No se vaya a más borrado digitalmente y es muy obvio, ¿no? Porque Sandman y Electro están en... las ¿No? armas, ¿no? El electro y el lagarto están atacando a direcciones distintas de las palmas acá en el medio. Así que, eso obviamente, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? El electro está por, no sé, a se puede por el y se ve el sonido del lagarto, ¿no? Así que sí. Y bueno, esta es una imagen más o menos como lo que se ¿no? Pero bueno, ver, es que los trajes suelen engañar, así que... Luego hay que... ¿qué pasa en la película? O un tercer traje, si que hacemos acá y acá por donde es, cuando le pega el lagarto, ahí <ríe> está todo y me bueno, a probar. Reconozco, ¿Eh? soy en Peter, me habéis pillado. No eres Peter Parker. Lo reconozco, soy en Peter, me habéis pillado. <ríe> no eres Peter Parker. Lo reconozco, soy en Peter, me habéis pillado. <ríe> Ok, los sigue cayendo Mary Jane, Gwen Stacy y... y Michelle Jones o MJ Pero ha sido distinto, podemos ser González como los jóvenes, pero... no, es... obviamente bueno, eh, no es... pasó el chiste de, de Mary Jane, no? Eso, bueno. Y, ok, sí, la misma caída ¡Ah! Muchos dicen que puede que se vaya muera acá lo cual yo dudo mucho yo creo que no va a pasar una de dos en la salve y no pasa nada se muere va a ser una copia de escalada de, de Mrs. palma pero sin impacto mejor dicho o mejor dicho capaz no va a tener ningún impacto porque no conocemos mucho de ella y no lo sé o la mejor opción que les de algo así la salve a ella eh, último momento así como una redención o mejora de sí mismo no salvar a su novia buen stage eso traía esto estaría bueno pero eso está sí ya bueno para estar mandando ayudar bueno some creature creeps under the pedestrian bridge in Kiev the footage shows trap in past Some creature creeps under the pedestrian <ríe> bridge in Kiev. Oh, the footage shows traffic passing by outside. Some creature creeps under the pedestrian bridge in... Ok. Acá el duende verde va por la tierra, eh. Y el mismo duende, ¿no? Acá está el de la casa San Rain, no... Y ahora le ataca, y acá pasa que también ataca la tierna. Bueno, dice tío, además está desesperado por atrapar la bomba del duende, pero no lo logra. Ya o sea que muy da... no, no sé si ella... Eh, es que no sé qué va a morir, no sé, no sé nada. Sea si algunas situaciones, pero no estoy seguro si es verdad, no. Porque también decían de las situaciones que podía ser este personaje, pues se Así que bueno spider quiere tener la, la, la granada acá, pero llega demasiado tarde, ¿no? Y es lo que la explosión. Quiere ser afectado por la explosión, no sé. Ya May, Me, Michelle o Happy Four Uno de esos cuatro eh, va a dar uno de los compañeros capaz ¿no? Obviamente no todos, ¿no? Pero uno, mínimo uno. Puede que sea Happy, ya solo aparece en una escena nomás y no aparece no aparecen más esos juegos. Pero si aparece otra serie de mala, entonces que no va a pasar nada. Así que... No, no yo no sé. no sé. En la serie de War Machine habrá por no se ve Iron Man. Así que yo no sé si aparecerá el Happy Fogan también. Y sí, si, sí. pero así. Entonces yo no sé. No lo vi el caso de, de Armon Wars, que la nueva serie de War Machine estará ahí. yo bueno, no sé. ¡Oh! <coughs> yeah, okay. <see>. fuck yeah. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! lo Coincidence, I don't los villanos donde verde, igualito, el dog a el electro de Jamie Fox el eh, está bien electro de Jamie Fox de amarillo y tiene un traje parece que es muy parecido al videojuego de además de este 4 bueno no lo no tengo la primera salman el hombre de la y el lagarto más algo, más así pero el lagarto no me lo sé acá capa ese y es exactamente el mismo diseño que la mesa de también que ahí que va a tener pantalones o, a, a, o la bata o algo así pero nos ha olvidado alguna situaciones, pero acá no vemos nada así que, que da igual igualito al a la es Spiderman no tiene ninguna diferencia, ¿no? Lo es un poco más grande y se puede tener largo la espalda, no sé, pero es casi igual. Lo cual es obvio de la aparición de los Spiderman, ¿no? Y... Lo único que que tiene diferencia es el eléctrico, ¿no? La no, ya lo mismo, ¿no? Aquí ya me hay y lo que daño quiere atrapar la bomba, ¿no? El miedo, pero no. Acá se y ahí se está que nos pueda salvar todo. Bueno, este es el paradismo, ¿no? A propósito. ¿eh? <risa> <risa> Esto es tierra ya, ¿eh? Ok, acá vemos el brazo ponele que de alguna manera... Es que está la dinámica El brazo de alguna manera hace que absorbe la, la tecnología detrás del alien de Spider. Pues, ¿sí? No estoy seguro de lo que parece o solo que lo parece tener diferentes colores. Realmente para diferenciarse un poco de la versión anterior y del tema juguete. Y antes si no una no excusa. ¿no? Bueno, acá <coughs> Bueno, vemos el flag de nuevo Fire, ¿no? Que tendrá la. la no que, eh, que tendrá los poderes, lanzar poderes mágicos, ¿no? Como el de of Y bueno, también tiene el celular en el techo, ¿no? A ver, me voy más, más grande. Bueno, esto lo hago, tiene el celular en el pecho y ahí están sus amigos, casi que están guiando la, la batalla final o qué, qué, qué, qué, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, otra vez Spiderman vemos a Electro que es de color azul. Y ahí no sé. Ya que vemos la primera versión de Electro, ¿no? ¿no? estoy seguro así que bueno. El traje se ve bien, porque muchos dicen que es el traje que conocemos pero con lo que está por la pelea, no está en función. Bueno, acá está la. Cuando son perigosos para el nuestro universo. No da para salvar todo el mundo. El lagarto, disculpe. No lo sé. Ok. Algo le ha golpeado al lagarto, algo invisible. ¿no? Ya vimos que puede jugar. A ver que okay, no había visto esto primero que aparece JJ James con un atuendo similar de Spider-Man 3 ya le daría la justicia <ríe> que bueno acá mmm, si se da la pelea de bueno de los de Spider-Man con los seis siniestros y bueno capaz de hacer Spider-Man ¿no? y bueno tenemos que rol tener el personaje en la película pero la verdad es saber a ver qué tendrá la importancia de James en, el, en la película ¿no? Eh, sí, no ha vuelto sí, <ríe> ha vuelto el peor ok acá bueno habla con el doctor octopus eso parece porque los planes están modificados obviamente eh, bueno, acá el el, ser el nombre del Torox de, de, de, de, de, de, de, de o, de o de Octavio, ¿no? Igual se arregla. Ese chiste sí es gracioso, ¿eh? Es un típico chiste de Spoiler, ¿no? si que. ¿eh? Y ahí.. Una Holland acá. Antes. Eh, este fue esta suyo, ¿no? Y ahí para la ya aparece. Después de ahí yo ¿no? lo que sigue sí, en la entrevista, ¿eh? Después fuimos a corriendo al ver el entre El HD en HD oh, YouTube. Ok, acá está la escena de los horrores. Alguien invisible golpea al lagarto. No es locoso ni el brazo de Salman porque está a una distancia. Algo está borrado... Es obvio, algo está borrado digitalmente a, a un Spider-Man o a otro personaje. Verde... Ah. ¡17 de diciembre! ¡Ah! ¡Están llegando! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Perdón, estoy muy emocionado, lo juro No estoy exagerando Me emocioné cuando me enteré ¡Tierra! ¡Trágame ahora y escúpeme en 17 de diciembre! ¡Ah! ¡Están llegando! ¡Ah! Dios. Ah, perdón, estoy muy emocionado, lo juro. No estoy. El... Los parrotes son los mismos de la escena esta, de la escena final del trailer. Aparecen los palmas y luego, la si lo está ocultando PARA UN del trailer o para la película? Igual. Bueno, vamos, bueno, acá vamos A electro, vamos a ver lo más grande. Yo bueno eso no lo noté, ¿no? pero cuando sale su electricidad se forma la icónica máscara de la estrella en la cabeza, ¿no? Y que bonita referencia al look clásico de los cómics. Se basa obviamente en la versión clásica y no la versión última, ¿eh? lo cual es muy detalle. Muy genial, eh. no tiene máscara la electricidad, forma los rayos en la frente, ¿no? voy a detalle cuando voy Hasta que te llegue, ¿eh? Hola, peter, no peter, a poner o la peter que no es pizza no acabemos más detalles de electro no que su look se parece al de ps 4 y más clásico no y bueno Y acá vemos la escena de Spider-Man contra los tres eh, siniestros, ¿no? Salman, Electro y Lagarde. Y bueno, ya sabemos que estamos borrados digitalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la escena en sí. La escena, la escena me recuerda a la muerte de Spider-Man en Ultimate, donde él solo se iba a enfrentar a los restos de los seis siniestros, ¿no? qué bueno, que solo quedaban tres en esa en esta escena, que era Electro, salman y Kraven, el de Lagarde, ¿no? me recuerda mucho a esta vez ¿eh? y bueno <coughs> en la edición pongo acá cuando vemos al doctor octopus que siendo expulsado por un rayo de electro creo que el dog ox será bueno lo cual tiene sentido porque se redimió en su película en spiderman 2 la de la primera pelea con spiderman capaz de una confusión nomás y bueno capaz pasa pasar al lado de los huevos y como no quiero formar parte de los seis siniestros eh, o los cinco, no se sé que, que no sea esta película, parece que los villanos antes no lo tomarán a bien y atacarán al, al doctor Octopus, ¿no? Lo cual es muy similar cuando también el Doctor se rehusó a formar parte del equipo en último Spider-Man de los cómics. la muerte también de Spider-Man, ¿no? Lo cual le dice a Norma Dormo que no quiere formar parte de su este equipo, lo cual normal lo voltea y se enfrenta a en ellos. Acabamos el enfrentamiento del logo oh, contra el resto de su sinistros, o contra el hecho del duende verde, no sé. Y después fue con el duende verde y el duende verde acabó matándolo. Ah, sería brutal, pero yo quisiera hablar más del doctor Oxford. ¿no? no sé, veremos cómo lo hace. Y aparte de Sandman, ¿será malo o será bueno o será bueno al final? No lo sé porque el hombre de arena terminó en buenos términos con el tema guay así que no pillan tanto el Fireman. ¿Será que lo están controlando? ¿O se ha hasta forzado a hacer eso? ¿O capaz es un malentendido nomás? No lo sé. O capaz es una modificación de traje y capaz ni pesarla arman ahí, no sé. Pero los que no jugarán parte no sé si no de CGI esto lo tratan de desarmarlo porque sí, salman Salman ni Dog Off. Oh, el donde ver el electro si son villanos y si, bueno la gato eh, si son villanos también ¿sí? a ver vemos que se lo ocurren acá con farman y el dog om ¿no? que sucede esto ya lo no vimos una no? referencia buen Stacy la diferencia de electro acá bueno, la ya ya sabemos persona de trailer mínimo en diciembre la primera semana que por ahí el 10 algo, menos obviamente el 17, ¿no? Uh ponerle que siempre días antes de, de, de la película. Puede ser la misma semana salga antes peso trailer tráiler o si es fort, no sé. Como es eh, algo de Spider-Man, capaz que la gente sí se empieza más de capaz a en en la sala del PC trailer ¿no? Porque bueno, estamos en pandemia y bueno, qué seguro. Ok. No voy a reflejar eh. que esto no tiene nada que darme ah, Agarrás ese poder, eh Qué guachada sí. lo que inventaron Vos sabés que Veo una araña y tengo ganas de ponerle el dedo para que me pique Está tan bien nah. pensada la historia Sí Y tan sencillo, ¿no? <risa> lo picó una araña y le dio el poder Ahora, es buenísima la historia de que lo picó una araña Y te agarrás ese poder, eh Qué guachada lo que inventaron, vos sí. sabés qué, veo una araña y qué van a ponerle el dedo <risa> para que Dios. me pique y Está tan bien pensada la historia sí. No, no hagan eso eh, tan pero sencillo, es fantasía ¿no? esto, eh. Lo picó una araña y le dio el poder... Ahora, es buenísima la historia de que lo picó una No, a mí no me ha picado una araña, pero bueno, sí he tenido arañas que aparecieron acá, pero bueno, realmente... bueno vamos a ver boludo eh, eh... Lo que me picaron en el, en el ojo fue una rifa, así que <ríe> me acuerdo de chico como a los 7 años me juego que en la picó eh, en la España, sí, el ojo, ¿verdad? así que <ríe> no sé. A ver si había algo más ah no, ah sí, había salido un trailer de un nuevo videojuego de la bomboceta, ¿no? A ver. Ah, ok. Acá hay póster oficial, ¿no? Que dejó bastante que desear y bueno a mí también. La idea era un día antes de traer no quedaba una sorpresa y bueno, porque fue el póster de mierda este, ¿no? Así que es que, es que lograste son los mismos del otro póster y el de haber copiado el copia y pega. Las poses de Fireman 23 son similares al de Fireman y el Misterio. Juego que soy gráfico, este tipo Parece que no pagaron el diseñador gráfico o le menos de 10 minutos en ¿no? este que un post Fatal es más épico y más emocionante que esto como ya lo vimos, ¿no? Eh, está bastante genial. ¿no? Sí. Me meto. Después lo recibimos. Ah mira, este. Para mí, por qué hicieron algo similar a esto, que es bastante épico que Marvel parece que con, con la gente ya ya se duda y las la ve todas, ¿no? sí es cierto no se esfuerzan mucho, eh no solo Sony, también el Disney me acuerdo de Disney, había visto los posters de mierda de algunos superitos, ¿no? estos posters no no me agradan mucho, digo depende de algunos se lo hagan bien, o hubo uno que estuvo reciente al menos, pero bueno este, este es un fanart Mil veces mejor, eh, más emocionante poner, o te da ganas de, de saber, no sé te, te, te baña, no sé, te da, las ganas de querer ver la película si es esta, con esta imagen, ¿no? que está corto el básico, los cines eh, anticipaban entrar, ¿no? No sabían qué imagen poner, sacaban el canal. <risa> bueno, bueno ahora sí. Se tardaron mucho en la promoción de esta película. No sé si será algo normal o por la pandemia se ha jodido muchas cosas, ¿no? y a la normalidad fue difícil si otra cosa más o ya se lo olvidó se quise sudar esto no, creo que ya está está aquí nomás era eh, un poco su cobriente esta mala, eh? así que bueno, ahí lo ven rápido después ya vamos a ah, vamos a jarone eh. ok Podría dejar algunas imágenes de, de, de no sé qué es lo que dice pero ver, no tiene drag... uh -huh. sí, la que eh, Dragon, con Fire, Así que, no, vamos, vamos a la casa. Bueno, este esto ha sido el video de hoy Si te ha gustado este video, vamos a dejarlo hasta acá nomás Y si hace algún de detalle, capaz no, no me acuerdo si había algo interesante en el trailer que no la hice bien Díganme en los comentarios Pero igual creo que... En lo no, máximo lo que... ah, si, eh, cierto, había una escena del Duende Verde y bueno, tengo otro traje y muchos se confundieron pensando que era Harry o el otro de... de oh, ya lo dije pero no, no sé... Donde, ah, cierto que lo dije, pero... <risas> y ya me acordé si él me lo dije lo siento eh, bueno, creo que hasta está acá, ya está allá creo que mejor, Pero eh, creo esto de analizar los traer los comportamientos hasta acá nomás si hay unos detalle bueno, ya está, me video no ¿sí? sé. Pero a sacarlo vamos a dejar, esperemos a que salga un próximo avance, ¿entonces? Porque ya, ya... falta poco, ya, un mes. Vamos a descansar, ¿no? Después de tanta locura, eh, y imagen falsa de, de... internet por un tiempo. Aunque pues, más están muy buenas. Bueno, si algo interesante, síganme en mi Facebook y Twitter que voy a repitear a ver si veo algo interesante. Bueno, yo... Lo recliteo o lo publico en Facebook, o también en comunidad, no sé, alguna imagen interesante o algo que ver con los Spiderman, ¿no? Pero no lo voy a hacer un vídeo no, porque me lleva eh, mucho tiempo, me lleva tiempo haciendo esto, y no tengo todo el tiempo del mundo, así que bueno, los vídeos los vamos hasta acá, hasta, no sé, hasta un presentario, hasta siguiente con él o bueno, ver la película, hago una, una crítica y obviamente los quiero comentar cuando tengo la película en la serie. y bueno. No prometo nada porque tengo una larga lista de videos que tengo que hacer así que no prometo nada, así que bueno, yo, ojalá pueda hacer todo lo que prometí que iba a hacer, que iba a reaccionar a sus videos, hacer crítica de películas, todo eso, los gameplays y todo eso. Tengo videos haciendo así que uh, tengo demasiado para editar, así que ojalá. Ojalá si me sigan apoyando, compartiendo mis videos, se los agradecería un montón, así me da más ganas de seguir en adelante con lo veo youtube bueno sé que el audio en no este sé cosa es muy muy bueno pero trataré de mejorarlo después no y que okay. bueno si te gustó este video, para me modestia, puedes compartir este video, suscribirte a, compartirlo que os ayuda mucho a que, que siga creciendo el canal no porque a veces el video de youtube no recomienda mucho un video y si queréis dejarme un dislike ya que se va a quitar los dislikes pronto en youtube ya ¿eh? que quitar esta por así que acá se sí puede ver no así que bueno pero oh, eh, no sé y esa nueva regla vamos a contar rápido ¿eh? esta regla de miércoles de youtube que han quitado los dislikes para proteger a sus creadores de ¿eh? verdad por proteger la marca de los políticos que ¿eh? bueno ahí también está dinamitado a dislikes ¿no? y bueno no me gusta mucho la idea pero bueno no sé qué se puede hacer y la gente está en contra pero tú lo has hecho ¿no? sí. el, el mundo de mierda que estamos muy... Ya, y el bueno gente, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, me gusta, compartir, suscribirse a este canal Bueno, me despido hasta acá, soy de su ultime, nos vemos, bye, chao, adiós, bye, bye, bye, bye ¿Estaremos confirmados? Sí, 100%